Así que nos parece que realmente eh, esa declaración es un paso adelante, pero muy insuficiente y muy tardío. Sobre todo que durante esos eh, seis años murieron más personas todavía y sabemos que la ONU con una inversión no muy cara podría contribuir a eh, erradicar esa enfermedad sobre nuestro suelo.